Rafa Geek 2013, bienvenidos. Lo primero que haremos será tomar 12 copitos y quitarles el algodón de ambos extremos, de esta manera. Ahora sus extremos los pegamos utilizando silicona caliente, de esta manera y formamos un cuadro luego formamos otro cuadro y los unimos formando un cubo y una vez que tengamos listo el cubo vamos a colocarle jabón en cinco de sus caras de esta manera y lo que va a ocurrir es esto alcanza a notar la forma el cuadrado en el medio y cómo se forman las caras impresionante ¿no? bueno vamos a estallarle una las otras se quedan quietas y oh, se estalló bueno, vamos a hacerlo de nuevo una, dos, tres caras cuatro caras y cinco caras Listo. y ahora vamos a colocar una burbuja extra y boom pueden, pueden ver el cubo que se forma en la mitad Oh, estalló una cara Voy a las otras oh. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo Ahora le puse varias burbujas en el centro Como pueden ver bueno vamos a hacerlo una vez más Bueno, la última vez es un experimento bastante sencillo que se puede realizar con los niños o con cualquier persona de cualquier edad. Bueno, amigos. Si les gustó el video, denle me gusta, comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran. Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal. Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Geck, 2013 y espero tengan un buen día.